Gracias, señor Presidente, hemos también acompañado este proyecto que nos parece una buena, una buena propuesta. Comparto lo que se ha señalado respecto a que esperamos que sea una posibilidad, un estímulo para que las empresas privadas inviertan en la investigación y el desarrollo. Pero aprovecho también para solicitar, para pedir, para que se tenga en cuenta y presente que las dejemos a las empresas privadas invertir y que no se responda, como se ha respondido más de una oportunidad, sobre todo en la Universidad de la República, que cualquiera de estas iniciativas es una mercantilización de la educación. Entonces, ojalá sirva este proyecto para que tanto privados aporten como desde el aparato público, político, estatal, aceptemos que esas inversiones lleguen. Gracias, Presidente.